Chau amichis de Fizz y Para el giorno de hoy un nuevo entrenamiento ¿Qué le da esto? Facho? facho un tabata workout para meterte en forma Arriba todo el Qué medio de entrenarse de, de, de de al área aperta como son yo de eso Te invito a que guarde con este video del inicio a la fine Con estos setes ejercicios que vamos a hacer hoy Vamos a, a esmaltir, a meternos en forma Famos una bella figura Para el giorno de hoy andamos a elaborar un poquito el bichipiti Gambe, abdomen, todo el cuerpo. ¿Cómo vamos a hacer? 30 segundos de laboro con 15 segundos de recupero. Voy a hacer los 7 ejercicios de, de seguimiento. ¡Ta, ta, ta, ta! Al séptimo ejercicio. Tú puedes reposar un minuto para el vídeo y vuelve, inicia. reposas Rip, un minuto, minuto y medio, dependiendo de tus condiciones físicas. Yo lo voy a hacer todo bomba. ¡Ta, ta, ta, ta! Todo de seguido, vamos, lo, lo repetimos cuatro voltes, cuatro voltes, duro, duro como un gladiador, vamos a, a sufrir y después arribamos a la victoria, vamos a iniciar con un poquito de movilidad, movilidad, profito que, que checo este maravilla, ¿cómo me llamo yo? Pablo, Pablo, Pablo. <ríe> Para los que no me conocen aunque no sean los persos de niete, pero guarda, activo, activo, me un poquito el pie, y momo, momo, ta ta ta. Para el giorno de hoy habíamos bisogno de de hidratación, una agua, lo que tú voy, una sugamano, Cual cosa. enciende ferma. Ta. Piego un poquito, piego, salgo. Piego, salgo. Piego, salgo. Nuevamente, talones vamos a portar el talón al glúteo ah, perfecto cambio ah, con un poco contrato tengo Debo hacer stretch, guarda, mira, un sol bellísimo y una nube ha tapado el sol, pero después viene el sol no te preocupes no veo mi asciugamano no veo mi asciugamano ok, perfecto, perfecto me hidrato, me hidrato, me hidrato buena actitud Buenas condiciones A estos ejercicios si tú la vienes Una sana y correcta alimentación duermes bien si Vas a ver grandes resultados Si eres disciplinado vas a ver grandes resultados Buena buena buena Ok Vamos a meter mi timer Aproximadamente esto dura 20 minutos 20 minutos 20 minutos de fila 3 2 1 vía. Prepárate. Prepárate. ok, Nuestro primo ejercicio. Vamos a hacer un poquito de piegamenti Directo, guarda. Piego. Avanti. Piego. Avanti. Piego. Avanti. Piego. Seis. Piego. Avanti. Da. Da. Da. Ah. Guarda de frente. Da. Da. Da. Tú la gamba avante avante Ok, perfecto. 15 segundos de, de, de pausa. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a hacer esto. Abro, yendo toco a tierra. Toco a tierra. Ok, se va. Abro, toco, ta. De seguito, ta. Ta. Ta. Amortiguo la caduta, ta. En punta. Ta. C. C sí. C sí. Esquina directa, guarda. Esquina directa. Lentamente. Este es nuestro segundo ejercicio. Sí. Regúlate. Ta. Sí. Okay. Próximo ejercicio. Burpees. Burpees. Respira profundo burpi, eciendo, terra, ta. Abro, chiudo, ta. Avanti. Salgo. Echendo, ta, ta, Salgo. Una piccola modifica. Ta, ta, ta, ta. Salgo. Nuevamente. algo Exendo. ok vamos a hacer un ejercicio que se llama el ponte colaboramos el abdomen guardamos camino camino camino fino donde yo riesca de piu torno indietro Nuevamente, Avanti, Avanti, okay, nuevamente, okay, uh. el ponte alternato. Tra, tra, tra, tra, tra, dietro, piego dietro, se Mountain Cliver, Mountain Cliver Mountain Cliver Lento, lento Toco, toco Toco, toco Toco, toco El próximo Lo fachamos veloce Toco, toco Toco, toco Toco, toco. Toco, toco sí, sí, sí, sí, sí, Ah, ah, sí, skippin el posto, me muevo. Pues tres, es nuestro séptimo ejercicio. Dopo de cuá, tú puedes hacer un minuto, minuto y medio de, de pausa. Fermas el vídeo, dopo continua. Yo continuo directo. Skippy. Segundo round. Yo continúo, no se mola más, piegamente. Una modifica. Tra, avanti, tra, avanti, tra, avanti, tra, avanti. avanti. puestos ejercicios, aunque lo pueden fallar done. abro, toco, otra modifica, otra modifica, me piace la modifica Sí. Toco. Toco. Sin asalto, ¿no? Ta. Ta. Ta. si Esquina directa. Sí. Detrás de sí. el el glúteo. Ta. Ta. Ta. Arriba. Abro. Arriba. Toco. ¿Cuál continúa? Burpees. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! No toque muy fácil. Burpees. Echendo. ¡Ta! ¡Abro y uno. ¡Ta! ¡Ta! ¡Uno! ¡Ta! ¡Perfecto! ¡Echendo! ¡Ta! ¡Abro! ¡Avanti! Su, Como Cristiano Ronaldo, ta, te, ta, ta, ta, Su, Adiós, no yendo. ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, el ponte. El ponte. El ponte. Ado, ado. Camino, camino, camino, camino, camino, camino. Ta, ta, ta, ta, ta, torne indietro. Sí. va, nuevamente. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Torno indietro. Uh. Último. Da. ta Okay. gambe gambe alternato vamos a hacer una modifica una modifica uno cambio ta, se va uno cambio el ginocchio no supera la punta del pie ta, se va si, sí. si, sí. ta, ta, ta, ta, puede colocar un tapetino, que si no te falla mal el ginocchio, como me lo facho yo, si, sí. mountain climber, mountain climber veloce Veloce. Sin la punta del pie. Usa el ginocchio. Usa el ginocchio. Sin la punta del pie. Vamos, vamos, vamos. Los toques no es fácil. Un poco de sacrificio. Dale. Pacho skipping. Dopo, hay una pausa de un minuto y medio. Yo continúo dirito. Corto, corto, corto, corto. corto, skipping, ta, skipping, Sí, skipping corto, me exposto. punta uh. voy a hacer la pausa de un minuto y medio un minuto, dos minutos para el vídeo, luego continúo, ya continúo directo Entrenamientos cortos pero eficaces. Escuote. Sentadilla. Normal. Toco, salgo, toco, salgo, toco, salgo, se salto. Toco, salgo, toco, salgo. Toco, salgo. Toco, salgo. Toco, salgo. salgo salgo, salgo, toco, glúteo dietro, glúteo dietro, sí, sí, sí, sí, burpees, burpees, uno, nueve, ta, avante, yendo, ta, uno, tuve manca uno, tra, me son las la prima, va bene, esciendo, ta, abro quiudo, uno, tuve tra, avante, su, esciendo, ta, abro quiudo, tra, avante, su, nuevamente, ok, Ponte, ponte. Vamos, vamos. Los orques no es fácil. Nessuno te regala nieve. Va. Ponte. Mira ponte. contigo. Está, está, está. Viva ta ta ta ta ta ta ta ta ta, okay ta ta, uh, último ta Vamos a ir, vamos ta, ta, Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Montan clive, montan clive, lento. Vamos, vamos, lento. Avanti, punta, punta, toco, toco, facho un toco, facho un toco, c, faccio un toco, facho un toco, ah. vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí, sí, sí, ah, resiste, yo me estanco, Cometé. El precio de la belleza, ah, el precio de la salud. Skippy, Skippy, da. Su, su, puse la mano. Chao. Ah, vamos. Sí, si. me muevo. Me expuesto, Sí, si. sí, si. sí. Si. Dopo, fai la pausa de un minuto y medio. Yo continuo, Último esfuerzo. Último esfuerzo. Se sentirá la fatiga. Soy si grande, soy si grande, Sí. Si. Ah. Vamos, último esfuerzo, pliegamientos. Hago el inicio, Toma el inicio. Piego uno, Dos. uno, dos, tres. Al inicio. Escote. Gambe, gambe. Ta. Toco. Cambio de brazo. Ta. Ta. Ta. Ta. Cambio. Toco. Cambio. Toco. Cambio. Toco, cambio, toco, cambio, toco, cambio, toco. Uh, Salgo, nuevamente, vamos, Ta. se va, Ta. salgo, tipo cristiano Ronaldo, senza salto, nuevamente. ponte, ponte ponte, dale uh, nuevamente Vamos a dar una modifica, vamos a darlo dietro. Uno, dos, tres, seis, seis, seis, ah, fuerza, fuerza. Sí. dietro, dietro, dietro, Piego. Está. Sí. sí. Vamos, vamos. ¡Ah! no, oh. No tan No Me refresco. Vamos a girar. Giro giro lato, giro lato, giro lato, giro, una pícola modifica, giro, se, se, se, vamos, tu puedes, tu puoi, se, eh, se, vamos, resiste, ah, ah, último último, no te la habíamos ta, ta. está, está, alza el esguardo, soy vincitore, Que la habíamos fatta. si, sí. toda esta fuerza vendrá apagado, repite con estos ejercicios al menos dos vueltas a semana Vas a ver, todo, to. lo mejore, lo mejore para tu cuerpo. Tá sí, si. ah, fuerza, ah. vamos, ya, llegamos, llegamos a la final, a, ah. uh. mille, mille, mille, mille gracias, a, ah. no olvidarte, de hidratarte, para un poquito de stretch. es difícil, sino personas incapaces o personas que no proban. Ah, ¡Ay, ay, ay! Vamos, vamos. Vamos a hacer un poquito de estrecho. Piego, extiendo. Me fermo, me fermo. Cambio. Perfecto. Piego una gamba. Y eyendo. Piego puesta, echendo. Cambio. Cambio. Sulla gamba, su la gamba. Cambio. Tu te due. <laughs> bello, que Tu te due Detrás, <laughs> Dietro, dietro. y el glúteo. Perfecto, cambio. Un piccolo de stretching veloce. Toda casa lo fai lentamente. 20 segundos. Por ogni sesiones de músculo. Ok, piego ginocchio. Giro. Cambio. Ok, perfecto, siempre pegato. Cambio. Ok. Bracha, bracha. Los brazos. Atrás, dietro, dietro, dietro, cambia dietro, avanti, perfecto, abro, chiudo, chiudo, abro, espalda en dietro, avanti, su, en you, por el yordo de hoy, ya hemos finito, miles, miles, miles gracias a todas las personas que van estos ejercicios, fui sin más, un workout per. Esmaltir y en forma. Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete, activa la campanita, condivide el video, ayúdame a crecer. De core, Pablo.